Dios puede hacer mucho más de lo que pide. Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca, y hoy quiero explicarte esta cosa, que Dios quiere hacer más de lo que tú le estás pidiendo a Él. Así dice la Biblia en Efesios capítulo 3 al versículo 20, y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. ¿Esto qué significa? Que tú le estás pidiendo a Dios poquito, pero Dios puede hacer mucho más. ¿Por qué? Porque Él vive en ti. Su poder vive en ti. El poder para que Jesús eh, regresó, de la muerte hasta la vida, está viviendo en ti, porque el Espíritu Santo vive en ti. Entonces, puede ser mucho más de lo que tú estás pidiendo. ¿Qué estás pidiendo a Dios? ¿Cuál es el tamaño de tu oración? ¿Estás pidiendo la conversión de tu esposo? ¿Estás pidiendo la conversión de tu esposa? Bueno, Dios puede darte mucho más. Puede ser que tu esposo, que tu esposa se vuelva un servidor de Dios, se vuelva un profeta, un apóstol, un evangelista, como mi esposo, como mi esposa, claro que sí, porque él puede ser mucho más de lo que tú estás pidiendo. Entonces, no tenemos que pararnos en el tamaño de nuestras oraciones, sino que tenemos que orar con el tamaño de él, no con el tamaño de nosotros. Claro, nosotros somos pequeños, miramos las cosas de pequeños, pero Dios fue lo que abrió el mar. Él dio la victoria a su pueblo y fue una victoria tremenda. Fue una victoria con plagas, fue una victoria con milagros, fue una victoria poderosa. Y Él puede hacer lo mismo también en tu vida. Él puede abrir el mar delante de ti. Él puede eh, hacer que tu esposo, que tu esposa pueda servir a Dios, pueda sacar... Todo esta, este alcohol, toda esta droga, todo lo malo que está en él y que él pueda tener una vida nueva, una vida diferente para poder servir a Dios con poder junto contigo. Esto lo puede hacer y más. Puede ser muchísimo más de lo que tú le estás pidiendo. Entonces, hoy te quiero dejar esta exhortación que tiene que levantar el tamaño de tus oraciones. El tamaño de tus oraciones no tiene que ser un tamaño en cosas grandes y posibles. No, tiene que ser el tamaño de cosas increíbles, de cosas imposibles. Porque nosotros tenemos el Dios del imposible. Por eso quiero saludarte, que puedas compartir este video con todos los que conoces para que esta exhortación pueda ayudar también la fe de ellos va a crecer. Por quiero saludarte y hasta luego.